Baby. Baby, come and see. Baby, baby. Baby. See one. Come on. on and ah. on. on, see. What's that? Las espeluznantes imágenes que acabas de ver tienen un mes aterrando a todos aquellos que tropiezan con este video. ¿Crees en las brujas? Si tu respuesta es no, tendrás que tomar en cuenta esta evidencia porque muchos youtubers y creadores de contenido han compartido este video como verdadero. Y no los culpo, el video es completamente aterrador y parece muy real. Pero aquí en el departamento Oxlack, nos pusimos a investigar sobre este caso y no creerán lo que descubrimos. Vamos a verlo. La verdad del aterrador video de la bruja en Haití. Bruja grabada en Haití, bruja en Colombia o bruja en Indonesia. Son los títulos con los que se ha compartido este video, principalmente en la plataforma de videos TikTok. Donde miles de usuarios nos salen del asombro de ver por fin una bruja atacando una casa. El metraje parece estar grabado dentro de una casa. Desde aquí se apunta al exterior donde hay un patio y un pequeño camión de carga. Es de noche y el patio está iluminado por una débil luz. También se escucha un extraño sonido como si se tratara de un quejido. Desde el oscuro fondo, una mujer se acerca, pero no de forma normal. Lo hace flotando, como si estuviera nadando en el aire. Se posa en la parte superior del camión y por un momento se queda ahí. La persona grabando está bastante asustada y procede a esconderse unos instantes detrás de una cortina. Cuando vuelve a grabar hacia el patio, la bruja se lanza hacia él de forma escalofriante. La grabación termina cuando el testigo sale huyendo. Por lo sorprendente que resulta ser el video, no tardó en llegar a todos los rincones de internet. Pero, ¿el video será real? La comunidad de TikTok está dividida en cuestión a esto. Por un lado, hay quienes afirman que es real y comparten experiencias similares. Y por otro, aquellos que no pueden creerlo, pero tampoco explicarlo. Dentro de nuestro departamento de investigación, hicimos lo necesario para llegar con la verdad. Y lo primero que encontramos fue con lo que parecía ser la persona que grabó el video. Aquí podemos ver su testimonio. Bueno, señora. Hoy quiero hablarles sobre ese video que anda circulando en las redes sociales, que muchas personas lo están tildando de mentira. Y quiero confesarle que ese video lo grabé yo. Y lo grabé en una de mis visitas a Haití. Que me invitó un amigo hace como tres semanas. Que desde ahí no he podido conseguir el sueño. He tenido problemas de insomnio. He ido donde hasta mismos brujos, curanderos. He ido a, a donde pastores. Y lo que yo vi, lo que grabó este celular, que ustedes están viendo de día a día circulando en las redes, lo grabó este señor llamado Niel DC. Y yo he puesto mi carrera al que dude de mí. Yo lo llevo si tengo que llevarlo. Yo no he vuelto más. Desde ese día tengo ataques de nervios, ataques cardíacos que yo no sufría de eso. Al que no me quiera creer no me importa. Pero yo he puesto mi carrera artística. Tú pues no me puedes seguir a mí en YouTube como Niel DC, en Instagram, en TikTok. puedes buscar los temas míos nuestras entrevistas en a los foques, nuestra entrevista con Capricornio, Pueden, porque yo siempre he grabado cosas paranormales, pero nunca nada como esto, y ese video que ustedes están viendo ahí es real, yo doy fe y testimonio de eso, y apuesto a mi carrera, a mí que nadie me siga, si piensa que esto es mentira, ese video lo grabé yo, Oniel D.C., bendiciones para todos, y cuiden señores mucho, busquen de Dios, porque así comprobé que como existe el mal, también existe el bien y yo estoy seguro de que Dios existe. Bendiciones para todos. Sin embargo, este tipo tan solo es un oportunista que subió este video en su canal de YouTube para ganar seguidores. Un vil mentiroso que solo ensucia más la información ocultando la verdad. Y es que no nos quedamos con estas declaraciones. Y seguimos buscando hasta que por fin encontramos algunas pistas importantes que nos llevarían a la primera publicación de este video en la cuenta de Joseph Jobu en TikTok el 25 de agosto de este año, 2022. Al igual que en las réplicas, había muchas personas que pensaron que el video era real, pero Joseph explicaba que solo se trataba de uno de sus trabajos de edición y efectos especiales. Joseph se presenta como un orgulloso ciudadano de Zambia, en África, y también indica que su profesión es artista de efectos especiales. Esto ya nos revela cuál era la verdad del video. Pero mejor aún, el mismo Joseph publicó el video de cómo fue creado el metraje de la bruja para que las personas dejaran de hacerlo pasar como verdadero. Aquí lo pueden ver. Como puedes ver, no dejes que te engañen en ciertos canales de YouTube y redes sociales. Este video es aterrador, pero es completamente falso. Solo se trató de una muy buena edición creada por Joseph Jobu, del país de Zambia. Compartan este video para que muchas más personas conozcan la verdad. Y recuerden que si tienen dudas de algún caso, de algún video que surja en internet, pueden mandarme un mensaje en mis redes sociales para que lo investiguemos. Mi nombre es Oxla Castro y nos vemos en el siguiente video.